Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy tengo que hablar de las compañías de seguros y cómo puedes ahorrar dinero con ellas. Las compañías de seguro lo que buscan es cubrir el futuro, algo que te pueda suceder en el futuro, y de este modo, pues, te darían, y pongo entre comillas, te darían porque a veces no te lo dan, te darían dinero para cubrir esas eh, situaciones que puedan suceder. Eh, y en este caso, bueno, pues, ¿cómo ganan el dinero? pues el dinero lo ganan justo cuando no suceden esas cosas o cuando dejan de pagar por esas cosas que suceden. En este caso, eh, bueno, pues eh, tener en cuenta que hay eh, una inteligencia y responsabilidad social que el otro día, pues en un curso de formación, pues un compañero me, me llevé de él, ¿no? Que empieza por uno mismo. Y por eso te quiero eh, abrir un espacio para que puedas pensar acerca de cómo te relacionas con las compañías de seguro y valorar desde ahí si te interesa pues ahorrar dinero con ellas. Eh, las compañías de seguros eh, ganan un 16,6% más en 2020. Es decir, ellos siguen ganando y la manera de ganar eso haciendo más clientes o dejando de pagar, eh, en este caso pagar menos eh, porque suceden menos cosas o porque deciden no pagar en algunas circunstancias cuando se les pide que paguen algo de lo que haya ocurrido que estén cubriendo. Eh, la compañía de seguros no te dice, no es de los que piensa, dice, bueno, como hemos ganado más dinero, pues vamos a mejorar las cuotas de nuestros clientes. No, las cuotas están ahí, van incrementando y así van incrementando su beneficio. Eh, atentos, bueno, 5.797 millones de euros, eso es mucho dinero y también aceleran la mejora de los resultados. ¿no? Aceleran la mejora de los resultados. Bueno, hay una estrategia. Y es algo que eh, hace que ganen dinero, pues porque tiene que ver con nosotros. ¿no? Eh, tenemos preocupaciones a futuro, cosas que puedan suceder. Queremos sentirnos seguros, no tener una situación incómoda, que nos ocurra algo negativo. Y desde ahí, bueno, pues tratamos de protegernos eh, ante esas inseguridades eh, a través de las compañías de seguros. Eh, en este caso, yo te planteo pues, algunas medidas que puedes tener para valorar. Y ahorrar dinero con ellas. En primer lugar, buscar el ahorro comparando precios. Esto es algo clave. Eh, solamente tienes que hacer números. Eh, echa una valoración acerca de qué seguros son los que tienes contratados. Mira qué cantidades pagas. Te pongo ejemplos. En el caso, por ejemplo, de mi madre, eh, un seguro de defunción eh, pagando eh, 80 euros eh, mensuales a lo largo de muchos años. Ya lleva pagado más de 9000 euros. Eh, cuando cubrir unas necesidades básicas está en 3.000-3.500 euros. Eh, por tanto, ahí es donde se va el, el dinero, en este caso. Eh, comparando precios, hay compañías a las cuales pagas 15 euros, que son compañías también reconocidas, y resulta que ha pasado de pagar 80 a pagar 15 euros. Evidentemente ha perdido los 9.000. ¿sí? ¿Por qué no te los devuelven? Directamente todo ese dinero ha ido a la caja del beneficio de la compañía de seguro. Pero al cambiar, por lo menos mi madre empieza a pagar 15 euros al mes. Está cubierto en lo básico de las necesidades. ¿Qué ocurre con esto? Que se está ahorrando mucho dinero. 65 euros, creo, cada mes. ¿Qué haces tú con 65 euros en tu bolsillo al mes? Muchas cosas. ¿Qué haces tú con 700 euros al final del año? Muchas cosas puedes hacer. Esta es la mirada del ahorro. Eh, valorar con lo que pago. Si encuentro algo más económico y cubra las necesidades básicas, ¿qué dinero me queda? Ahí es donde puedes poner el foco. Te propongo que hagas tus números. Valora lo que necesitas y se cubre la necesidad. Y para esto eh, hay que enfrentarse también a nuestros propios miedos. Y aquí es donde viene un poco eh, que desarrollemos nuestra confianza, la inteligencia social y esa responsabilidad social empieza por uno mismo. Entonces, desarrolla tu propia seguridad. Otro ejemplo. Eh, yo pagaba eh, 502 euros a, a Mafre por el seguro de mi coche. Me he llevado muchos años pagando y he sido un conductor bueno. No he tenido accidentes, no he dado partes. Resulta que hago números y digo, ¿cuánto dinero tengo pagado? Mucho dinero. ¿Cuánto dinero he dejado de tener por tenerlo ahí pagado? Entonces empiezo a darle valor a mí mismo, a mis cosas. Oye, es que yo conduzco bien, me lo tengo demostrado. Si no doy partes en tantos años es porque conduzco bien. Eso me genera una seguridad y una confianza en mí mismo. He buscado otra compañía de seguros porque a veces salen las compañías que se desmarcan del resto porque en general mantienen unos precios para que todos acabemos pagando un dinero y que tengan beneficios todas ellas. Entonces de repente de vez en cuando sale una compañía más económica. A veces viene esa parte de duda, ¿no? porque o sea, es que si no me cubre, pues estudialo y mira a ver si lo cubre. Eh, actualmente pago desde hace ya un tiempo 140 euros al año, de pagar 502 euros al año. A 140 euros hay mucha diferencia. ¿Qué haces tú en este caso con 380 euros en tu bolsillo al año? Te lo gastas en pipa si quieres, ¿sí? Pero es una manera de poder eh, ahorrar dinero y quizás esta es la valoración a la cual eh, te quiero llevar, que pares a ver qué seguros pagas, qué cantidades salir de esa mentalidad de como llevo tantos años si te, me cambio para qué cambiarme pero piensa en lo que te puede facilitar ahorrar ese dinero para invertir en otras cosas, hacer otras cosas que seguramente te interesen hacer eh, mi propuesta que si vas a arriesgar lo hagas con cabeza y con seguridad sobre todo valorando tu histórico, el como tú vienes funcionando y eso te puede aportar seguridad según en qué Área y valora ese dinero que ahorras. Así que eh, gracias a, a Rafa por hacer ese trabajo que, que me, me llegó, el que la responsabilidad social y la inteligencia social empieza por ti mismo. Ahora en las empresas está hablando mucho de esto, pero no es todavía un cambio en este sentido. O sea, hay empresas que lo utilizan comercialmente. El marketing se asocia como estrategia para poder conseguir nuevos clientes. Y mientras que tú tengas abierta la puerta a no confiar en ti, a no tener esa confianza y vivas desde un preocuparte y esa inseguridad al futuro, eh, eres carne de cañón para para ese tipo de negocios. Así que bueno, mmm, mis mejores deseos desde aquí. Si quieres eh, seguir viendo vídeos, pues tienes eh, la página web, y también el canal de YouTube donde estoy subiendo contenido. Eh, relacionado con esta inteligencia social y responsabilidad social.